cómo están, nos encontramos en Madrid, en la capital de España, no Madrid con Dinamarca, Colombia. Vamos a visitar hoy la ciudad a ver qué encontramos. Que, a ver, vamos a hablar con la gente a ver si son igual de bacanos que en América Latina. Y pues miraremos qué encontramos en el camino. Pero primero a encontrar un bus para ir al centro. Bueno, la verdad es apenas la segunda vez que estoy en Madrid, la primera vez había ido también de escala como ahora pero de noche ahora es más tranquilo porque es de día bueno ahora preguntar por dónde está el bus que nos va a llevar hasta el centro bueno creo haber encontrado el lugar exacto donde pasa mi bus con igual preguntemos de una vez para estar seguros de que no nos perdamos creo que es por acá es el para plaza civiles no conocemos Ah, es allá. Ah, a él. Buenos días, señor, para la plaza civiles ¿Está aquí? Sí. Ah, listo, gracias. Bueno, según la gente es aquí, entonces no estoy perdido. Acabo de llegar a la plaza que se llama Plaza Cibeles. Vamos entonces a hacer un recorrido junticos muy rapidito para ir a la Plaza Mayor. Es como una de las plazas principales de Madrid, aparte de la Plaza de Madrid. Eh, bueno, no sé muy bien si es por acá, voy a preguntarle una vez, pero aquí se ve. Es muy bonito la Plaza Cibeles. Hace un día espectacular, muy hermoso. Eh, bueno, se nota que hay muchos turistas. Y pues sí perdido entonces espero que cuando pregunte a alguien sea una persona de España ni un turista que me indique mal entonces como les decía es la segunda vez que estoy en Madrid pero primera vez estoy de día y la verdad me quiero quitar la chaqueta pero donde la coloco con mi morral que está muy, muy pesado y ya muy lleno a ver la estación de metro que se llama Banco de España eh, a ver a quién le preguntamos a un bueno, señor por aquí eh, si no, que más les cuento? Entonces, si tengo como 10 horas de escala, entonces por ahí puedo estar 5 horas en el centro. Eh, bueno, me el al señor. Buenos días señor, que viene a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor pues, que ir la O caminando se fue. Si, si quieres ir caminando a Plaza Mayor, mira, tienes es que ir. por ahí ves, a la derecha es Gran Vía. Cuando veas en la Plaza del Sol, sí una boca a calle y ya lo verás, tú hay preguntas y ya es una calle estrechita que te lleva para la lado ¿no? Ah, sí. listo, mucho, sí, muchas, muchas gracias. gracias. Bueno, vemos que los españoles son muy amables para dirigirnos y ubicarnos. Eh, entonces sí, si veo bonitas cosas, pues los, les, los, los grabo para ustedes, para que vean un poquito, para los que nunca fueron a Madrid. Vean un poco cómo es Madrid, pero me imagino que muchos de ustedes conocen Madrid, ya que es como al amigo de los países latinos. Bueno, también el mal malo conquistador de hace ya 500 años Pero bueno, hay que olvidar el pasado, ahora son más amigos que enemigos Si fueran enemigos estarían ya luchando, tomando las armas Y atacando a estos soldados de atrás Pero, pero ya se acabó la guerra Y les iba a ustedes indígenas, bueno Mentiras, ustedes son mestizos Pero si sí les iba a los indígenas contra los españoles Pero bueno, no estamos allí para hablar de algo que pasó en 1492 Y bueno hay mucha gente, entonces voy a caminar un poquito y tomar otra toma, cuando esté más cerquita. Bueno, nos pues acercamos creo que a la Plaza Mayor, eh, hay muchas tiendas, bueno, obvio que es la capital normal. Hay lástima pasando el rojo, no sé todavía, creo que es por allá. Voy a preguntar, señor, que pena la Plaza Mayor? donde queda? Eh, la Plaza Mayor, por esta primera derecha, todo recto, Ajá. pasar la Puerta del Sol sí y una calle a la izquierda... ¿Es cerquita? Minutos, sí, 15 minutos. Ah, listo, está muy bien. Ah, listo, sí, gracias. Nada. Bueno, vamos a pasar a la Loco. No, mejor no. Con una cámara más menos fácil aún. Eh, además, hay que respetar el país donde estamos. Bueno, que es malo porque en Colombia pasaría a lo Loco, pero aquí me atreví por el celular eh, entonces qué más les quería decir <risa> mucha gente alegre buenos días como en madrid si ¿Sí? ah, la gente es muy amable sí. en madrid cierto uh... la gente es amable no si sí. Sí, es que estoy haciendo un reportaje sobre la gente de madrid uh... como son ustedes los madrileños muy, bueno. muy buenos muy buenos y en fútbol como son madrid <risa> bueno están buenos también <risa> Ah, listo, gracias. Hasta luego. Sí, entonces vemos que también la gente en Madrid es bastante alegre. No es tanto como en Francia, pero bueno, nos vamos a querer mi país. Igual haré un vídeo pronto en mes de verano también para que vean el contraste entre el verano y el invierno, porque es muy muy diferente. Uy, hace mucho sol que rico. Pero no transpira mucho. Eh, ¿Qué más descuento es de mierda? Se me olvidó que me dijo el señor por dónde estamos O dónde está más bien la Plaza Mayor Bueno, creo que es por allá Si no me equivoco, pero Vamos a preguntar otra vez Sabes través con Bruto preguntando a todos Porque ni me acuerdo de dónde queda O dónde es exactamente Creo que es por ahí derecho. A ver, a ver ¿no? Señor, qué pena la Plaza Mayor ¿sabe dónde queda? Sí, Señora, para que allí, era la... para allí. ¿Allí? Sí. Ah, listo, gracias. Bueno, estaba equivocado. El Señor, no me quería contestar. Bueno, pobrecito, porque ni hablaba español. Y... ¿Qué más les cuento? Bueno, toda la gente está en los bares. Todavía no voy a comer hasta grabar un poquito. Y voy a también hacer muchas preguntas sobre... Pregunta general aquí y sobre México también. ¿Qué piensan los españoles de México? Voy a hacer un video. Está interesante para mi gente mexicana. Bueno, ya estoy cerca, entonces corto el video, y cuando llegué les muestro mi gente llegando. Bueno, llegamos como que a la Plaza del Sol. Bueno, aquí está incluso Mario, miren. Si quieren jugar un poco de Super Nintendo, pues la del Sol en la Plaza del Sol se fue. Sol se fue. Eh, bueno, esa plaza es bonita. Había grabado ya de noche, pero no se vio nada, ahora que es de día me aprovecho para hacer mejores tomas Y a partir de aquí nos perdemos otra vez para ir a la Plaza Mayor Oh, está que también, vamos a verlo Están todos los personajes del mundo Bueno, y que bueno, estaba con dos cabezas Entonces, sí, la Plaza Mayor, la Plaza Mayor, la Plaza Mayor no sé dónde está, pero hay más turistas que madrileños por eso que es complicado y sí, hay un hombre que está volando haciendo levitación levitaciones Mírenlo. bueno, hay muchas cosas aquí muy loquitas eh, bueno, entonces aquí preguntamos mi gente dónde está nuestra plaza mayor a ver, a ver, a ver uy, ahora está como un perrito de mata. ay, no hay de todo por acá y ahí hay gente muy loca, bueno, ya les muestro porque yo los veo hasta ahora bueno aquí está el perrito lógico con Chucky Ahí está Chucky que mío y aquí está como dos pilotos de avión también volando ay madre no sé si se ve si se ve bueno ahora preguntemos dónde está la plaza mayor plaza mayor a ver eh, buenos días señor, la plaza mayor por favor la plaza mayor tiene que meterse aquí, en esta, aquí no hay más dólares Meterse un poquito en esta poca calle y lo que pueda a la derecha. ¿Y sigue recto ese camino hasta... ¿Es Sí, eh, es. Pues ah, no ¿Ah listo, muchas gracias. ¿De bueno, el señor nos indicó, entonces ya corto y nos vemos de verdad en la Plaza Mayor. Bueno, ya, nomás, nomás recorrido por hoy. Llegué a la Plaza Mayor. Bueno, vimos hasta las calles muy estrechas que venden de, de todo. Bueno, en entre de ternera. Bueno, eso es más francés, no. es muy típico de España. Eh, bueno, vemos que las tapas están muy baratas. 12.50 euros. Eh, vale, bueno, en Colombia unos pesos 7.500 por ahí. Es barato por ser capital y Europa y con euros. Eh, eso es lo bueno de Madrid, no es como en París que... todo es muy caro en París, aquí por lo menos. Hay cosas súper baraticas. Y, y muy de, de acá, las tapas y todo eso. Eh, bueno, espero que ah, ya la encontré. La Plaza Mayor es una cosa muy bonita, eh, tradicional. Ahí están vendiendo muchas cosas por aquí y escucho así muchos muchas lenguas de muchos países y ya cansado pero llegué vivo sin caminar tanto. Bueno, no tenía que tomar un bus porque mejor caminar y reco recorrer la ciudad. No soy un, un viejito después voy a caminar mucho y aquí les muestro entonces el destino de este video, eh, la plaza mayor de madrid cundinamarca no madrid españa bueno muchas gracias entonces si les ha gustado el video, no olvides poner un like suscríbete al canal y espero les guste viajar conmigo pronto vamos a viajar a muchos países junticos